Nuevamente los saludo con enorme gusto. Después de siete módulos de información que entiendo es vasta y contundente, seguro que ahora mismo ustedes tendrán en su cabeza una expectativa diferente en cuanto a lo que se puede y a lo que no se puede hacer. Esta argumentación condensada les permitirá tomar las mejores decisiones, pero sobre todo les permitirá, ejercer un trabajo de manera profesional. Si la información ha sido básica para ustedes, lo que sigue ahora es el trabajo en equipo que dará forma a todo lo que ustedes pretenden hacer por sus enfermos. No tengo duda de que a partir de este momento, con la información que ustedes ya tienen a su disposición, podrán empezar a construir un ejercicio de voluntades que no solo sea profesional, sino también perfectamente dirigido. Los esfuerzos que son de manera aislada, de manera incorrecta, pulverizan la energía que ustedes ponen para todos estos eventos. Escoger, analizar, fundamentar, pero sobre todo crear conciencia dentro de su propio grupo y después poner a la disposición de sus enfermos es vital para hacer un trabajo que sea contundente. De cada uno de los módulos, ustedes han aprendido algo. No tengo la menor duda de que es importante para ustedes repasar de vez en cuando estos módulos. El que refiere específicamente al liderazgo es muy importante. Del tamaño de los seguidores debe ser el tamaño del líder y siempre los seguidores serán más importantes que el líder. Por favor, no olviden que en el liderazgo lo que menos se aprecia es la decisión unipersonal. Todos compartan sus opiniones, todos agreguen sus absolutas dudas y de esa manera podrán entender que el trabajo terminará por ser consensuado, pero sobre todo de acuerdo entre todos. Les agradezco mucho que hayan tenido la amabilidad de leer, de observar y de compartir los siete módulos que dieron, digamos, construcción a este esfuerzo que desde la Federación Mexicana ponemos a su consideración. Muchísimas gracias y muy, muy buen, buen, buen resultado de sus esfuerzos.